Hola a todos y a todas, yo soy Neftali de Cops y quisiera dar la bienvenida a Lockman. Bienvenido Lockman y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Soy Lockman, nacido mi... en es Bangladesh. Estoy en el País Vasco casi siete años. Hace un negocio un poquito pequeño. ¿Qué tipo de negocio tiene? Eh, venta de menor, de Sosoria, va, eléctrico. ¿Y ¿Dónde tiene el negocio? Ahí, Avenida Madariega 45. ¿Y, cu ¿Y cuándo lo empezó? 2014. ¿Cuando decidió emprender, eh, buscó financiación? No. Eh, eh, no buscó financiación. No lo he la financiación, pero lo he cogido... Fianza a mi hermano, la sí. vive en la Suiza, lo he cogido algunos dinero, empezó la negocio. ¿Y por qué no se le concedió la financiación? No sabía dónde voy, dónde eh, lo que también no tiene, no sabe la gente, la inmigrante, el idioma, no sabe sí. el a dónde voy, qué oficina, cómo lo pedir, cosas, así, los problemas. Es que le faltaba asesoría. Sí. Y cuando se autofinanció, eh, tenía ahorros. No, no tiene ningún eh, O sea, el hecho de que sea una persona migrante ¿tiene una, tiene, ha tenido más dificultad a la hora de buscar financiación. Dificultad para idioma. En la También no conocía la oficina donde voy, quién lo ha ido a solicitar. So sorry, ¿eh? Sí. Eh, ¿Ha acudido alguna vez a una entidad de emprendizaje como Bilbao en Quinza o Demo Baracaldo? No. Eh, ¿Qué aspectos mejoraría para, para facilitar la financiación para personas migrantes a la hora de querer emprender un negocio? Bueno, si tiene algo, empleo de inmigrantes, los mismos países, por ejemplo, África, tiene hay algún africano, por ejemplo, Bangladesh, Pakistán, si sale la conocida, algo, uh, Sosoria, lo sabe, esto para hablar, por ejemplo, Bangladesh, Pakistán, indiano, casi mi, mismo idioma, sí. idioma pero no tiene estos si sí, la saber hablar bien así la entender para a, más dificultad para el idioma. Sí, dificultad. el idioma ha sido la más dificultad sí, que ha tenido idioma oficial sí. de lenguaje y de su orientación y por último qué aconsejaría a otras personas migrantes a la que que quieran buscar financiación, ¿qué, qué, qué hay? Por ejemplo, Si yo quiero emprender, ¿qué me acosagirá a mí? No lo sé, pero yo no lo he encontrado, pero otra gente yo no lo sé. Eh, ¿Ha buscado financiación en la banca privada o pública? La caixa lo he pedido alguna vez, pero dice está denegado no lo deja la financiera. es que la respuesta ha sido no, no pueden financiarle no y no sabe por qué no esto lo dice donde qué quieres la, la, la dinero tenemos que hacer la factura pero este negocio la poco pequeño por ejemplo como compro la asesoría sí. por ejemplo poco a poco lo Compró la chino, no lo deja la factura oficial, sí. lo deja la albarán. Sí. Pero no, esto no acepta el banco, albarán no acepta el banco. Sí. Pero la mayor china no deja la factura oficial, deja el albarán. Sí. Pero dice en el banco, tenemos que presentar tú donde la gastas el la dinero, ya sí. tenemos que hacer la factura oficial. Pero alvarán no lo aceptó en el banco, pero necesito la negocia Pero esto hace mucho tiempo lo ha perdido banco, no lo he dejado la fianza. Pero... Bueno, yo sé que necesitaban documentación y... No, documentación lo he sí. dejado. No, no, necesito, lo... necesito sí. la documentación, sí. tengo, la sí. legal. Pero yo no lo he pedido la falso eso ha sido todo y muchas gracias otra vez claro.